Nosotros hemos pedido al embajador Artaza para que en definitiva el lanzamiento del de programa APEC 2019 se realice en la región de Valparaíso, ya sea en los puertos de San Antonio o en el puerto de Valparaíso. Paralelamente a aquello, también hemos señalado que Valparaíso está disponible para realizar el encuentro de líderes o el encuentro de autoridades de economía. En ese sentido, creemos que esta es una tremenda oportunidad para mostrar la región de Valparaíso eh, con todos y cada uno sus atributos y tener eh, el acto, eh, yo diría, eh, de connotación eh, internacional más importante de la historia de Chile y tener en el centro de aquello a la región de Valparaíso donde se encuentra su capital legislativa, nos parece del todo relevante. Por tanto, eh, la sugerencia que hemos hecho al embajador Artaza, eh, que está justamente organizando el Encuentro APEC 2019, que tiene eh, el Encuentro de Líderes como su eh, hito más importante el año, eh, en el mes de noviembre de dicho año, es eh, que hacemos, eh, reiteramos el llamado para que Valparaíso sea centro, finalmente, y de región en particular, eh, de este evento tan importante para Chile. Claramente la región de Valparaíso que tiene los tres principales puertos de Chile, estamos hablando del puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso y también el puerto de Quintero Ventana, ofrece una proyección hacia el Asia-Pacífico. Estamos hablando de la necesidad cierta de poder incrementar el comercio exterior y en ese contexto apelamos a que el embajador Artaza pueda acoger el llamado para que Valparaíso sea centro de este evento tan importante para Chile. Ciertamente son nuestros principales socios comerciales y por lo mismo esperamos que eh, la, las relaciones comerciales tanto con China eh, como con Japón, tanto con eh, otros países del Asia Pacífico se vayan incrementando en, en el futuro. Recordar también que eh, todavía tenemos un espacio para crecer muy grande, por ejemplo con China, donde la inversión chilena eh, triplica la inversión China en eh, nuestro país y por tanto se da una situación de, para, eh, para, de paradoja, lo, lo propio respecto de Japón que tiene una eh, uno de los países los mayores inversionistas eh, en nuestro país, por tanto hoy día tenemos una tremenda proyección para seguir avanzando en el caso de Japón, estamos a 10 años del Tratado de Libre Comercio y por tanto tenemos la posibilidad de hacer un upgrade de, de ese Tratado de Libre Comercio, lo propio también con otros países del Asia Pacífico, los cuales tenemos escasas relaciones eh, comerciales, por tanto creemos que tenemos una oportunidad y creemos que la PEC en Chile puede ser eh, una manera de poder concretarla.